El, la, el viral, ¿quién lo trae? No, en realidad pero no vamos Sofía a compartir con Sofía. Usted me habló que ah, sí que tiene un sobrino que es fanático de, de, fútbol, boca, sí. bueno, de boca Este es un niño que es fanático de Huracán, que le habían prometido llevarlo a la cancha. Ah. Ah. No lo llevaron a la cancha porque había problemas con el tránsito en Buenos sí. Aires, pero le dicen, lo puedo ver por la tele. Miren la reacción. A ver. control si le pongo el partido a venir? No quiero el partido. ¿Y no lo vas a ver? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque... ¡Esa policía! Yo coja. dije, yo dije. No, lo dejas. Papá tuvo que ir al doctor, por eso no llegaron. Traeme que pongo la previa. No quiero, no quiero. Yo, yo te he podido con un huracán. Por Dios, estoy. ¿Qué tiene que ver? para Pili, no te metas. ¿Qué tiene que ver? No, no, no, no, ¿Qué, no me ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Yo te he podido con un huracán. Y en cancha, yo Sí, sí. Esto de la policía, esto, ¿qué me importa? Yo te, pienso siempre en un local Y siempre, ¡no Ay. voy a la cancha! Ay, mi amor Claro, no era la primera vez que se perdía la, la cancha ¿Podemos verlo en la tele? No, no quiero ¿Y no lo vas a ver? No no lo vas a perder? Nunca, nunca más veo un partido Nunca ¿Y qué? ¿Y si no vas a la cancha no lo ves? No ¿Y no te enterás? No Bueno, vamos a ver los dibujitos ¿Me trae ese control? ¿Qué <risa> es <el> control? <risa> Ay, ¡Mi vida! Este, pobrecito, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué para ti? Un problema con Espera, la policía, no. decía él. Habían dicho primero, mirá, hay problema con el tránsito, uh -huh. la policía, claro. no, no va a llegar papá. Después claro. Él, y dice, me qué me importa, me <risa> <risa> No hay, Pero hay que así. prometerle claro. a los chicos. Aparte no, no. No bueno. por la tele, ¿viste? Es que dice, que no los no, quiero ver. Meterme, Encima la no, se... no, huracán. Encima la no. Ay, no. Quiero ir a la cancha, un fenómeno. Pero se podía ir a ver. Sí, sí. Claro, ah, eso es lo que no entendí. No, huracán de local. Viste, así, No hay uh -huh. que decirle a los chicos. Si sí, no se puede llevar, no. Ni sí, siquiera emocionar. Sí, Está con la camiseta o sea, puesta, todo. Sí, pobrecito. No. Estoy podrido. Yo salgo. Estoy la <risa> <risa> No me llevan a la cancha. ¿Qué la cancha? Cielo. Es hermosa, aparte, esa cancha. De la sí, más eso, linda todo. que tiene el fútbol argentino. El Palacio Lucó. Bueno, Tanito, muchas gracias. Y a Sofi también. Gracias a todos.